la Biblioteca Nacional para mí siempre es un aparte de ser importante por mi trabajo también es un, hasta un momento de, de relajación porque realmente aquí se, se respira historia, se respira eh, pues información se respira cultura y bueno en el caso pues la labor que realizo de, de estadísticas historia historia aparte periodística de, de los deportes especialmente el fútbol pues evidentemente venir a la biblioteca es fundamental porque es aquí donde están los datos es aquí donde está la información de los periódicos, de lo que se recopiló en diferentes épocas de, de nuestro deporte, de nuestro periodismo y realmente pues eh, es una gran herramienta de trabajo igual el que lo quiera hacer por, por cultura es excelente porque realmente en ningún lugar se va a encontrar información tan precisa como acá eh, los periódicos han existido siempre y gracias al avance de la tecnología realmente lo que ha plasmado en papel es sumamente importante en el departamento de, de biblioteca, de la biblioteca pueden encontrar toda Toda esa información desde, desde el, el siglo XIX, incluso pues toda la historia de, de, de nuestro país, también para los que se desenvuelven en otras áreas, y ni qué decir en la parte de los libros, ¿verdad? Así que les recomiendo a todos visitar la Biblioteca Nacional, que aparte es patrimonio de los costarricenses y es un lugar donde también uno recibe una gran atención.